Es el Junior de sus teclados de San Martín Veras Véngase pues, véngase, vamos a bailar al ritmo de la chilena de mi tierra. Saludos para toda la gente de San Martín Peras que se encuentran hasta California. Ándale, chiquita a bailar, pero con el ritmo de banda, no que no bailaba pues.